Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros de Papel. Mirad, hoy traigo un paquetito de más scrap. Soy el oanis, en River del Scrap, un hogar para crear. Y voy a abrir este paquetito que, como sabéis, Rocío tiene la amabilidad porque la verdad es que la muchacha... Vamos, se porta estupendamente bien Me lo manda aquí cuando, cuando yo vengo Para poder cogerlo Y entonces vamos a abrirlo Esto es un unboxing Un, un haul de compra Es que sabes que... Y vamos a ver lo que Rocío nos Ah preparado y me ha mandado yo voy comprando y ella me va almacenando la verdad es que conmigo tiene la gloria a ganar y cuando le digo rocío que voy manda y ella me dice tanto venga y entonces pues cuando yo llego ya está aquí y abrimos el super paquete <risa> aquí está luz ¿no? que recibe ella recibe todos los meses juguetitos que le compra a su dueña y cada vez que viene un paquete se cree que falta bueno, factura en mano y vamos a ver lo que Rocío pues me ha mandado. Mira, aquí hay un montón de cositas, pero van a ir saliendo pues, de aquella manera, porque ¿sabes qué? Que yo no he preparado nada. Acabo de abrir la caja con vosotros, así que ni lo he ordenado. Lo voy a ordenar y, y paso a abriros vídeos. ¿eh? Esperar. Bueno, pues yo ya creo que tengo todo más o menos controlado. Os enseño desde lo que no voy a usar hasta ya el año que viene a lo más actual. Mira, compré estos dos sellos. Mira, qué mono. Para Halloween. Que me parece muy bonito. ¿Veis? Este es uno. Y este otro. Que me parece muy, muy chulo. Son muy, muy bonitos. Más, otra cosa que no saldrá hasta el año que viene porque es de otoño. Son estos recortables. Lo que pasa es que yo no recuerdo si solamente son tag o hay más, más cositas. Mira, son estos tag. Que creo que son muy muy bonitos. Son de otoño. Y son bastante, pues, eso, vintage, otoñal. A ver, este y este es igual. Sí. Este también. O sea, de momento traen tres de cada. Este también, cuatro de cada. Este también. Solamente hay una cara. Pues todos son iguales. Así que nos trae un montón. Bueno, pero todos son iguales. ¿Vale? mira qué bonito son opiáneos y me gustan mucho y trae creo que 10 hojas no Bueno, 4, 5 6 7 8 8 9 10 son gorditas y trae 10 bueno luego lo guardo eh, pues para acá ¿Qué más eh, a ver pedí eh, del altillo de los verdes estas pegatinas de perrete que me encantan son chulísimas set de 12 pegatinas del altillo y pedí esto que también son de perrete, pero creo que... Uy, qué pena de sobre, por Dios. Qué bien pegadito, y bien, me gusta. Está mucho rido, ¿eh? Qué pena de sobre, por Dios. que papel más guay. Un papel de olla. Bueno, pues esta es la colección. Es muy chiquitita, muy chiquitita. De 30 por 30. Mirad, esto es un básico. Estos es son recortables. La verdad es que estamos es súper graciosos. También había de gato, ¿eh? Que yo cogí la de perro. Mirad, por detrás. Tenía que haber pedido dos. Este es otro recortable. Y por detrás, las casetas de los perretes. Este, también recortable. Y por detrás, así. Ah, tenía que haber pedido dos. Este, aún teniendo dos, es que me da mucha pena recortar esto. La correa de los perros personaliza. Qué gracioso, Personalizada. que gracioso. Qué bonito. Este. Super booky Por detrás los collares. Bien, qué gracioso. Y por último este, que es otro recortable. Y por detrás... Ay, la cama. De los perretes. Uy, uh, pues yo te tenía que haber pedido dos rocíos. No, una. Oh, que yo no quiero... Bueno, pues Me encantan Son súper chulos Bueno, no lo voy a guardar en el papel porque hace mucho ruido Más, a ver, eh, compré Una colección que es esta Que es de fútbol, porque mi nieto está Loco, loco Con el fútbol, ¿veis? Es de 12x12, se llama Sport Sport Y os enseño, no sé cómo será Es que en verdad de fútbol Quitando un papel de taika que venía un niño Jugando a la pelota yo no he visto papeles así de, de fútbol ni de cosas de esas. Vamos a verla. ¡Mmm! ¿Cómo huele? Mira. Son deportes varios porque aquí lo que viene son un palo de golf, eh, pelotas de fútbol. Esto no sé lo que es. No sé. No sé lo que es. Rugby, fútbol americano, guante, tenis. Bueno, pues esto. Y esto es que no tengo ni idea de lo que es esa canastita ahí. Con esas pelotillas blancas ahí. No sé lo que Viene solamente uno: balones de rugby. Y por detrás, número. Balones de rugby. Y por detrás, número. O sea que vienen dos de cada. Tenis. Y por detrás, lunarito. Porterías con tenis y pelotas de fútbol. Y por detrás, pelotas de fútbol. Súper chulo. Esto cuando lo vea. Mi nieto va a flipar. Este que no sé se... ¡Ah! El golf. El golf con los guantes, los zapatos. Y por detrás, cuadro. Y por último, bueno, recortable. Tag y cuadrito. Y marquito. Miren este que gracioso. Pues y está. Este sería la colección de sport Compré compré estas flores de Prima Marketing. ¿Por qué? Porque eran dentro de que todas valían igual las que más traían. Y esta... Que tienen forma de corazón y para san valentín pues pedí esta que ya pasa san valentín hombre eso ya lo soy yo y pedí esta colección para san valentín que la he cogido hoy hoy porque acabo vamos ayer llegué aquí a, a Oane y trae pues todos estos papeles es una colección de 12 x 12 de 200 gramos y lo abro para que lo veáis sí, bueno. Bueno, perfectamente, perfectamente, perfectamente. Y se llama Love is the air El amor está en el aire ¿vale? ahí. Mira, trae esta Que son muy muy chulas Es que he dejado aquí la caja y ahora la voy poniendo ahí ¿vale? Love is the air El aire no sé. Besitos Y por detrás, cendilla En rosa, trae dos Buito, que no sé muy bien lo que tiene que ver Con San Valentín, pero bueno, ahí está Rosita y por detrás básico, rosa y blanco. Corazones, en rosa y el rojo. Y por detrás cuadrito. Muy chulo. Corazones, fondo rojo, corazones blancos. Y por detrás rayas. En, en fondo blanco y distintas tonalidades, desde el rojo hasta el rosa más clarito. Y ya por último, este que pone los bloc bloc. Y por detrás lunarito rosa son básicos, ¿eh? no es que traiga nada del otro mundo bueno, lo único bueno que puede traer así sería en todo caso Uy, en todo caso sería esto pero bueno, no está mal como básico yo creo que está bien, y este lo voy a guardar porque se está pegando a la parte de abajo que tengo el papel del, del fútbol y me lo vaya a romper así que lo meto y lo cierro Qué trabajera, Dan. ¿eh? Pues la, esto, con la manda y esta que ponen, que se en todos lados. Hasta que lo A ver, pedí unos recortables que son de estampería y son eso. Esto. ¿Veis que traen perros, gatos? Debe de parecer con co Welcome home. ¿eh? Sí, este. Que es súper chulo. Este es de estampería. Así que va por cabrillo. Tengo una tendinitis y me ha dicho el médico que me tiene que abrir la mano. Yo cierro esto. Se llama... Tengo el dedo resorte, hago así. Y ahora todavía, pero por la Y me duele. Y me ha dicho que eso que tengo que abrirme aquí porque es del tendón. Así que, bueno, pues os enseño. Es que no puedo agarrar bien para tirar, quiero decir. Mira, qué recortable es más bonito. Mira, qué gatito más Buenísimo la ventana. Viene por delante y por detrás. Mira, como no. <ríe> Los teques. ¿Veis? tacita es súper chulo la mesa, la silla, el gorrito muy primaveral, mirad cómo se llama esto, lavanda bueno, lavanda es esta las botas de agua, muy primaveral lavanda, ¿ves? lavanda mirad este muy bonito la casita de pájaro, muy primaveral ya la tacita con una casa el macetero con una casa otra tacita con otra casa mirad qué bonito este, este, ese. no, no hay ninguno igual, eh Qué bonito, son muy bonitas A mí me gusta mucho recortar Pero ahora, con el, con el dedo así, pues me cuesta mucho trabajo Porque tengo que agarrarlo y cuando quiero abrir, el dedo se engarrota y no hay manera Y me duele que no vea Y el otro día que me estuvo no tocando, él, él. abre, cierra, es ¿eh? aquí sí Ay. Uf, Salimos ya, mirad el libro de aquí abajo, qué chulo El globo aerostático, qué bonito, las mariposas y aquí pues son sentimientos o no sé, o palabras. Lo home, happy, nature, memory, dreams. Bueno, y reloj Los relojes me gustan mucho. Y este, mira este es así y por detrás de madera. Y este, pues este se lo cogía a Rocío con la colección Ahora, Pues sigo enseñando. Mirad, pillé estos chisboas de maderita que es una bicicleta, florecita, pone happy, muy de verano también, muy de primavera. Eh, estas ventanas que vienen dos, con dos meninos y flores de ahí abajo, que también me parecen muy bonitas. A los gatos les, les gusta mucho subirse a la ventana. Y después, bueno, a todos lados, eh, también le pillé... A ver, esta colección de bibiki que se llama... Es de, estampe, de estampería, son rubros... Cacomanía, vamos. De, de mariposa y pajarito, porque también hay ahí pajarito. Y son rubros. Y de esta misma colección... No, no tiene nada que ver, pero se le parece un montón, la verdad. Aquí pone... Es que no pone el nombre de la colección. papayoano Papa no lo sé. De esta, que se le parece mucho. Bueno, cogí estas colecciones. ¿Veis? De 20x20 con 20,30 por con 20,30. Cogido, probablemente no lo hubiera en grande. O en grande se subía mucho el precio. Y también muy primavera. Yo creo que, que le va muy bien hasta, la, hasta las maderitas. Porque ahora os enseño... ¡Oh, si puedo! Porque con lo dedos, un dedo y... Este día pone este ahora, mira, Voy a poner esta aquí porque esta es la misma. ¿Veis? ¿Veis que tiene una bicicleta? Y, y el gatito en la ventana. ¿Veis? Y aquí igual está el gatito en la ventana. Y mira. Es la bicicleta. Ahora vamos a abrirla. A ver, mira, estos son recortables. A ver, voy a echar la cajita. No tengo todo encima de la mesa. ¿Veis? La casita, pone home. Es a doble cara. Mira, qué bonita. Esta de flores. Esta que parece casa de ella. Qué bonito. ¿Veis? Aquí madera y escritura. Home, sweet home. Hogar, dulce hogar. ¿Veis? Aquí también una madera que parece que está estarcida y envejecida, craquelada, ajada. Eh, aquí hay una taza con una con, con una casita. ¿Veis? La mariposa, que esta es esta también. Acordaros que os la he enseñado. Las tazas con las casitas. Mira la bicicleta, ¿veis? Y ahora os pongo al lado la bicicleta. La pongo del revés, es que es del revés Me ha venido manchada Vale, la pongo así ¿Veis? Está muy bonita ¿Qué más? Ah, este por detrás parece Craquelado, manchado ¿Qué más? Mira este que lleva florecita Una madera también envejecida Así como uh, la pintura Ajada por el sol El gatete En las ventanas Aquí está de frente y aquí está como si se estuviera asomando, pero bueno, se parece. Y escritura. Mira esta qué bonita, qué hace más bonito Con margarita. Este, parece un cuento. Qué bonito este. Con el té. Más margarita, fondo verde. Y estos son recortables, tarjetas con sentimiento. Qué bonita. Es una colección muy bonita. Por detrás no lleva nada. Los relojes con flores. Con... Algunos traen sentimiento. Hogar, dulce, hogar, love, happy day. Esta, que también es muy bonita. Que trae también sentimiento Y por último, mira por detrás esta también. Qué color pañil, muy bonito. Y por último esta, que es preciosa, la ¿no, verdad. También son recortables. Pues esta, como era de 20x20, 20, cogí eh, dos. De esta nada más que trae uno, que es la, la contraportada, ¿eh? Y son de estampería. Se llama Welcome Home. Bienvenido a casa. Está muy bonita. Y yo creo que a este también le va a este. No sé si... No, yo creo que no es el mismo, pero... Pero le va. Y de estas también y es los Daiku. Que son súper gorditos y súper bonitos. Estos. Estos y estos. Que son distintos. Son de la misma colección, pero son distintos. Este el de la taza... Ahí lleva la taza, el candado. Y aquí pone que pone Welcome, welcome Home. Esta no es la misma. Estas esta dos no son las mismas. Esta sería la de ahí. La de Welcome Home. Porque esta, esta se llama, no lo pone. Y esta es de estampería también, pero no lo pone. Aunque yo creo que le va. También. Creative Happening, Vicky, Papa, uno. Pero son recortes de papel, son adhesivos. Y este también. ¿Veis? trae un montón. Este viene con perrito y la bicicleta. Pero este hay que sacarlo. Ah, no, mira. Para enseñar la... la bicicleta. Está bonita, ¿eh? Esquelita. Esquelita. Esquelita. Muy bonita. Pues estos dos serían los Daikun. Después he pedido pintura Que me van a hacer falta. Traen seis botes. Y me van a hacer falta... Y dije, bueno, de estampería Pedí estos dos papeles de arroz ¿Veis qué bonito? También muy primaverales ¿eh? Son muy bonitos Lo pongo aquí Después de estampería pedí de 20x20 también Esta colección muy de verano también Que esta va con el papel de arroz Que os acabo de enseñar, mira A ver, ahora lo enseño cuando salga Muy azul porque ya de verano, verano, verano Mirad por detrás, doble cara Mirad qué bonito Esto es precioso para hacerlo así entre dimensiones quedaría... Para hacer un marquito, las tarjetas, por delante y por atrás. ¿Veis? Pero son distintas, ¿eh? Esta con la ventana eh el gatito durmiendo, qué mono. Este, que es muy bonito. Las flores muy bonitas, rosa Este del faro, muy bonito. Este es madera, efecto madera. Qué bonito. Este es muy bonito, ¿eh? Muy... Con azulejo. Muy bonito. Mira, qué bonito este. Este con el reloj con los higos. Con lo los limones. A ver si, mira. El ramo de limones. ¿Veis? Es muy bonito. Este, más limón el pajarito. Es muy bonita esta, eh. Esta con la balustrada mirando al mar y el gatete. Este me encanta, qué bonito. Y este. Son todas bonitas, eh, porque la barca ahí también es muy bonita. Y mira, parques recortables de caracola. Preciosa, qué bonita. Por detrás, más azulejo, hidráulico. Y aquí esto que lleva hasta sentimiento. Qué bonito, eh, es muy bonito. Pues con esta colección, como complemento, pedí lo... las maderitas. Había más. Yo pedí esta. Pedí los rubos, que son estos. Y pedí los efímeras que son estos. Vienen... ¿Cuánto vienen? 300 gramos, pero no digan cuánto vienen. Y estos es son adhesivos, ¿eh? Y después los vehículos los gordos, que son estos. Son gordísimos, ¿eh? Muy, muy gordos. Y me parece una colección preciosa. estas es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Y luego... A ver, que pues la guardo aquí. Es pues que como todo ha subido tanto, pues... Tenemos que ir mirando un poquito a poco. Pues mira, qué más he pillado. Esta de San Valentín. Pero de Lemoncraft. Pero bueno, ya pues, para otro año. Bueno, no sé. ¿Veis? Mirad que es a doble cara. Vamos a enseñar. Así. Ah, Muy bonita. Muy de San Valentín. Corazones. Ay, qué bonita. Rosito. Buenísima. Qué bonito, eh, con fresa el love, con un arito cuadrito rojo esto miren dos, no, que son gordas, eh mira está qué bonito mira por detrás básico muy bonito sí señor Está es muy bonito también de encaje este también tiene un rosa muy bonito no sé si se verá ahí, este de flores Y aquí se volvería a repetir. Yo creo que sí. Quiero... Mira, sí. Se vuelve a repetir. Así que trae dos de cada. Y este es de 20x20. Y este, que son los recortables de la colección, que serían los Daika en este caso. Mirad qué bonito. A doble cara. Este sería la parte de atrás de la portada. Estoy mirando que... Pero no. Mirad qué bonito. Que creéis que era la misma colección de la ya es muy tarde y ya, todo me parece, mira qué dulce, precioso, mira, qué bonito, el banner, este contagio, los setones, la fresa, este, que es para hacer dos bolsillos, y aquí tiene tres recortables, este que son sentimientos, que se vuelven también a repetir sí muy muy bonito muy dulce precioso compré eh, de pascua los básicos y este de 20x20 que estos son los básicos o los básicos no, estos son los básicos y son de ah, no sé de qué casa es ¿eh? no ahora lo veo. reprint parece que pone Aster vintage colección Mira, os lo enseño, ¿vale? ¿Qué es? Daiko Pues esta sería la colección. Vienen dos hojas de cara. Y esto que serían los básicos. En teoría. Porque yo creo que no son recortables. Vamos a ver. Bueno, por lo que estoy viendo aquí. No ¿sí? sé. Sí, creo que son recortables. Mira. Es a doble cara. ¿Ven? Mira. Que este son a doble cara. Este sería uno. Este se ve poco en cámara, pero lleva como escritura ahí. Y es como un blanco, beige, una cosa así. Y este de las flores por último, y por detrás es igual que este, que la anterior. Mira. Traen dos de cada. Y este sería de la colección de Pascua, ¿vale? A ver, que lo meto. Ya, ya se ha pegado el cartón. Y ahora ya, por último, os enseño que sacó Piper for You. Cogí la de 20x20. La colección de Bibibibadibibú. De la Cenicienta. Y la verdad es que está muy lograda. Me gustó muchísimo. Eh, saco esta y, y vi también la del Principito. Pero como la del Principito, creo que tengo otra. Creo que es de estampería, si no recuerdo mal. de echado vela o algo así. Y entonces cogí esta. Y me gustó. Y mira, Vienen dos de cada, por delante y por detrás, que muy bonita. Esta es la cenicienta con el templete al fondo, por detrás así. Esto. Mira qué bonito. Muy bonita. Esta es la Hada madrina en la calabaza convertida en carroza. En el baile, por detrás, así. Estoy corriendo escaleras para abajo porque ya eran las 12 así, por detrás, muy bonito, ¿eh? preciosa, probándose el zapato, muy bonito, en la boda, Y esto es recortamos. última página que viene en blanco. Esta sería la de Y este. Y los básicos. Que los básicos de vivivida Vividu traen ocho papeles. Nada más. Son de 30 por 30. Y creo que son entelados. Creo que son, sí, son entelados. Son como un lienzo pintado. mira es como lienzo este sería a ah, una sola cara este sería uno Estos ocho y son muy bonitos. Y lo toca y estás tocando tela, la verdad. Es que sí. Le compré esto. Que es de la colección Vivi. vivido Esta que es de. Eh, son cuatro piezas. Y, y es como como papel de arroz pero no es papel de arroz es, es, lo toca estoy buscando el cúter lo toca y tiene rugosidad como papel de empapelar, así eso, como un papel de empapelar y yo he tenido por aquí mi cúter y me he soltado aquí está, porque viene cerrado aquí con un, como lo que traen los, las colecciones, una cosita de estas hasta la caja la verdad es que bonita ¿eh? ¿Veis? Aquí Mira, no lo rompo Trae cuatro papeles Y las medidas um, Las medidas Las medidas no las pone Cuatro piezas, sí No pone las medidas Mira No, no son tan grandes Y es como un papel de empapelado gordo Este este, que es este azul, muy bonito. Es como una polipiel. Eso, es como una polipiel. Este es como una polipiel. Sí. Es muy bonito también. Y por último, este. Y bueno, lo puedes poner así o lo puedes poner así. Que es muy bonito. Son como polipiel yo es que de esto nunca he tenido ninguno, ¿no? Nunca he tenido. no sé. Yo creo que esto se puede se puede coser y se puede trabajar con ellos, ¿eh? es como polipiel. Pues estos cuatro. Y también le cogí los Baikas de la misma colección. Que los daikas de, de Piper for You le pasa igual que a los de escantería. Yo no lo he tenido ninguna, pero lo he visto en compañeras que lo han enseñado y son también muy, muy gorditos. Voy a poner esto aquí y son estos. Traen 15 piezas, set de tickur. Y yo solo he visto a, a Morelita, con mis manitas morel, que ya es de té, de Piper for You. Y, y cuando se lo he visto me, me ha gustado mucho. Mira, son gorditos, no son tanto como los de estampería, pero sí son gorditos. Tienen un, un grosor, pero no tanto como los de estampería. ¿eh? Mirad, tienen un grosor, pero es verdad que no son tan grandotes, o sea, tan duros, tan duros como los de estampería. No, pero sí son gorditos. Un durito. Mira qué bonito este. Qué bonito. El palacio. El beso va. Mira qué bonita esta. La calabaza. El zapato de cristal. Muy bonito. El retrato del maromo el príncipe el ratoncito bailando probándose el zapato probándose el zapato la ah, la carroza el retrato de ella y por último este que está boca abajo que es como un enufar son muy bonitos ¿eh? pues esto en total son 15 piezas Según ahí, son 15 La otra mmm, La otra son No lo he abierto porque la otra traía más piezas Y entonces pues digo, Bueno Este es muy chulo, ¿eh? De verdad que es muy bonito la, la colección Muy bonita Y le cogí un pegamento para tela Y tiene dos bocas Esta que para una especie de rolón Y esta que es fina Mira, aquí está Aquí y ahí Okay. Y por la compra ella me ha mandado Unos uno stencil Me lo ha regalado Mira, a ver si lo... Mira, este De la isla de King Kong Con las dos palmeras y la luna Este también queda va mucho con, con la colección marinera Y este también Este del faro Este también es muy marinerito, mira, con el caballito de mar. Y este que pone risa, amor, paz, fe y sueño. Mira, son muy bonitos, ¿eh? A ver si se pueden ver bien. Ahí. Y este. Muy, muy bonito, muchas gracias, Rocío. Pues me ha gustado mucho todo, todo, todo. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, espero vuestros deditos arriba, vuestros comentarios. Y si os gusta el contenido del canal, pues podéis suscribiros. Suscríbete. Suscríbete. Eh, ya, ya, ya. Manita nos vemos arriba. próximamente. Ya en <risas> muy tarde. Son las 10 menos 20. Y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Bichón de brujo, tu sonrisa, puesta en tus con rosa Te no y en tu canal, es estacional y es, no Scrap una yeah. no, ah, diseñar Porque tú, tú, tú eres tu de Scrap Scrap